El viento se encargó de llevarse tus besos Que dejaste grabados en mi cuerpo y en mi ser Recuerdos no existen, porque tú ya no estás Pues te digo que no estás conmigo. Rompiste mi corazón, no soy ni tu amigo. Regresa por favor, eso ya no te digo. Me sobran motivos para ya no estar conmigo. No, no, no miro tu cara, quisiste que esto pasara. Dijeron mis camaradas, viví que en ti no Yo sé que no aprendí nada, que tu mi historia marcada. Lo siento, baby, que volver, empiezo yo de la nada. Y si se terminó, porque se acaba el amor. Vaya amor. Y si se Game Over, el fuego se acabó, terminó la relación, tengo que decirte adiós y perdón Pero que oh, ver, ya no hay marcha atrás, no supiste valorar, hoy te tienes que marchar El viento se encargó de llevarse tus besos